hola qué tal chicos cómo les va nuevamente una clase de lengua y esta vez nos toca ver qué son los adjetivos qué tipo de adjetivos hay y qué relación tienen con los sustantivos vamos a verlo bueno vamos a ver los tipos de palabras esta vez eh, vamos, nos tocaba explicar o ver los adjetivos pero para eso necesitamos hacer un pequeño repaso de qué son los sustantivos ¿sí? recordemos que los sustantivos son palabras que nombran a objetos, animales, ideas, sentimientos y sensaciones por ejemplo perro, mesa pensamiento, amor y felicidad bien, he hecho todo este raconto ¿sí? donde recuperamos que los sustantivos son los nombres de las cosas. Ahora necesitamos pensar qué son los adjetivos, ¿sí? Que son un tipo de palabra que van a estar acompañando a los sustantivos para indicar cómo son, cómo están, ¿sí? Van a estar eh, explicando o describiendo a los sustantivos, ¿sí? A las personas, los objetos, los lugares y los sentimientos, ¿sí? Vamos a un ejemplo. En este caso, tendríamos un sustantivo perro, ¿verdad? Y los adjetivos que podemos utilizar para describir a este perro podría ser pequeño, amigable y juguetón. ¿Sí? Bien, pasemos a ver ahora cómo es la clasificación de los adjetivos. Específicamente vamos a ver la clasificación morfológica, que se repite, es igual que la clasificación en el caso de los sustantivos. ¿sí? Los adjetivos pueden ser de género femenino masculino o de número singular o plural. ¿sí? Lo importante es saber acá, ya sabemos que tienen exactamente la misma forma de clasificarse ¿sí? que los sustantivos, y es por algo. ¿Por qué será? Porque... Hay algo que se llama concordancia, ¿sí? Y esto es que el sustantivo y el adjetivo deben coincidir en género y en número, ¿sí? Deben coincidir en género y en número, ¿bien? ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Bellas doncellas. En este caso podemos ver que tienen un color, ¿sí?, unas letritas que nos dan pistas ¿sí? esto es, que bellas está en género femenino y número plural son muchas ¿sí? y doncellas ¿sí? bellas es el adjetivo está diciendo cómo son el sustantivo cómo son las sustantivos en este caso, ¿sí? que serían doncellas las doncellas también repiten el mismo género y número, ¿sí? Femenino, plural. Las doncellas. Verán que esto es la concordancia y es muy importante tenerla en cuenta porque hay como errores comunes que cometemos siempre al hablar, que por ahí son parte de las formas de hablar de, de, nuestra, de nuestra ciudad, o de nuestro lugar donde vivimos y que es importante tenerlas en cuenta para ir corrigiéndola y saber que hablamos bien, ¿sí? Bellas doncellas, recuerden siempre concordancia entre sustantivo y adjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adjetivo dice cómo es el sustantivo y entonces yo no puedo decir precioso es computadora porque queda mal, ¿sí? Parece que el precioso no corresponde al sustantivo computadora, ¿sí? Bien, vamos a la clasificación que sigue. La clasificación semántica del adjetivo es la siguiente. Este cuadro muestra cómo es el tipo de adjetivo y qué señala ¿sí? del sustantivo, qué cosa nos indica del sustantivo. Bien, un adjetivo calificativo, como bien dice la palabra califica, dice cómo es el sustantivo, me está indicando o señalando una cualidad. ¿Cómo es el sustantivo? Puede ser lindo, feo, bueno, malo, tranquilo, sensible, gruñón, glotón. Todo ese tipo de palabras que me dice cómo es el sustantivo del cual estoy hablando es un adjetivo calificativo. ¿Bien? En el caso del de adjetivo gentilicio, lo que me indica o lo que me señala es el origen o la nacionalidad del sustantivo, ¿sí? ¿De dónde proviene ese sustantivo del cual yo estoy hablando? Y en este caso no es el nombre del país, porque tengan en cuenta que el nombre del país sería un sustantivo propio, ¿sí? Por ejemplo, si hay un objeto que es de Holanda, ¿sí? Holanda es el sustantivo propio y holandés sería el adjetivo gentilicio, sí, porque me dice de dónde es holandés, ¿sí? de dónde es esta, esta profesora de Córdoba. Soy cordobesa, cordería el adjetivo gentilicio, sí, que indica el origen de esta profesora, sí. Bien, el adjetivo numeral señala la cantidad o el orden en que se encuentra el sustantivo. En este caso podría decir qué lugar ocupa. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, ¿sí? Bien. Eh, el, el adjetivo indefinido, como también dice la palabra indefinido, quiere decir que me está señalando una cantidad que no es precisa, es imprecisa, ¿sí? Una cantidad que no, no la puedo determinar con precisión de cuántas cosas tengo, ¿sí? Cuántos sustantivos tengo, del que estoy hablando, ¿bien? Entonces puede ser bastante, demasiado, poco. Vamos a dar un ejemplo. Si el sustantivo es trabajo, yo puedo decir que tengo demasiado trabajo, ¿sí? Mi trabajo es demasiado difícil. Y ahí, ojo, junté dos cosas, junté dos adjetivos. El trabajo es sustantivo. Y demasiado difícil son dos adjetivos. Demasiado es, es eh, indefinido. Y difícil es calificativo. ¿Sí? Bien. Eh, luego tenemos los adjetivos demostrativos. ¿Sí? que señalan la eh, ubicación ¿sí? con respecto a la persona que está hablando de la ubicación del sustantivo, del objeto del cual estoy hablando de las personas. Este, normalmente es un objeto. ¿sí? Eh, este, ese, aquel, aquellos. ¿sí? Y luego tenemos posesivos. ¿sí? El posesivo es el adjetivo que me señala la pertenencia del sustantivo es decir de quién es ese sustantivo mío es de la persona hablante Si yo digo mi computadora significa que la computadora es de la persona que habla ¿sí? tu suegro es eh, de la persona a la que le está hablando el hablante el interlocutor del hablante ¿sí? su casa Puede ser, en este caso, si no estamos tuteando, de la persona con la que estemos hablando, ¿sí? el interlocutor, o puede ser otra tercera persona, otra persona, ¿sí? la casa de él, de alguien de quien estemos hablando. ¿sí? Listo, esto ha sido todo. Esperamos haber hecho de este tema lo más simple posible, así eh, facilitábamos la comprensión de parte de ustedes y bueno lo, y lo que sí eh, recomiendo que vayan a repasar el sustantivo y su clasificación también cosa de que queden bien claros las diferencias entre el sustantivo el adjetivo las clasificaciones y también esta idea de concordancia ¿sí? al momento de escribir vamos a necesitar recordarla para que no nos quede este error o esta falta de concordancia que a veces este, es muy común si tenemos el sustantivo en singular femenino, que el adjetivo también esté en singular femenino y, y bueno, así sucesivamente, si está en plural masculino, que el adjetivo tenga ese mismo género y número, ¿sí? Así que bueno, este, esperamos que les sirva, es, Vamos a estar dispuestos a leer todos sus comentarios, sus dudas, sus consultas y serán eh, siempre debidamente tratadas y respondidas en, en la medida de lo posible. ¿sí? Así que bueno, eh, los dejo pensando, estudiando y eh, nos vemos en la próxima. Les mando un beso grande.